Ya lo tengo. Ideón Crowdfinding. ¿Pero qué te pasa en la boca? Financiación en masa, tenemos que probarlo, ¿está de moda. A mí me han dicho que eso es sinónimo de bucaque Y a mí que eso es acoso sexual. Voy a baño. Vamos a ver, ¿a qué te refieres? Es lo que hacen ahora todos los proyectos. Cuando necesitan pasta, piden a los fans a cambio de beneficios. ¿Y en qué podría ayudarnos? En que ya he abierto uno. Está loca. Como una cabra. Es impulsiva y le da energía al proyecto. Y oye, si la gente nos apoya. Bueno, a ver, muy bien de dinero no estamos y necesito muchas referencias de vestuario como cool hunter y blogger para no dejar que me adelanten los trendsetters. Además, no es raro que tenga que aportar mucho más de lo que dispongo. ...gastarme mi sueldo en toda esta mierda. Pero bueno, que ya está hecho. No nos podemos echar atrás o... hundiríamos el estudio sin haber empezado. Así que... Oye, e incluso nos hace ilusión. ¿Para qué nos vamos a engañar? Contacto con los que recibirán nuestro trabajo. Incluso Samuel se animó. Eh, venid, que tenemos un mail. No dio correo. Sois unos hijos de puta, os habéis cargado la esencia de la saga Tetris, cabrones. Mirar vuestra espalda porque os voy a matar. Pero, ¿y esto quién lo ha hecho? ¿Va en serio? ¡Que te calles, mamón! ¿Pero me está contestando? Sí, y tú eres el peor de todos, que desde el waku waku no levantas cabeza. ¡Desgraciado! Una semana y ya ha cambiado todo. <risa> Ahora estamos preparándonos por si un fan loco nos aparece y... Todavía ni siquiera hemos hecho nada. Tony ha estado ayudándonos con clases de defensa personal. ¡Ah! Y la verdad es que ahora solo tenemos una salida. Bueno, al menos tenemos una esperanza. Venga, venga, que, que quedan dos minutos y estamos al 99% financiados. Venga. dejemos de veros. Vais a cargar el Feng Shui y la energía no irá a favor nuestro. ¡Queda 10 segundos! 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... ¿Cómo ha acabado? 99,87% financiados. Y ahora como coño me pago yo esto.